Hola amigos, cómo están? Saludos ya de regreso en Shanghai. Estamos aquí en Fengxian después de unas vacaciones en México. Estamos de regreso. Eh, pues nada, es un video rápido nada más para comentarles que ya estamos por aquí en Shanghai. Eh, pues ¿qué? les cuento, ya llevo una semana, llegué el sábado pasado. Eh, pues no sé, sea, si sí me tomó como 4 o 5 días acostumbrarme al eh, reloj biológico. Y la primera semana me estuve despertando a las 4 y media, 5 de la mañana. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues que me fui a correr <ríe> allí al, al parque que está enfrente de mi casa. Eh, me fui a correr tres días, entonces, pues, digo, estuvo bien. Eh, a ver si lo hacemos hábito, porque eso hace falta. Y nada, pues, ¿qué? Estuve cinco semanas en México. Eh, antes viejo estuve en Corea unos siete, ocho días. Por ahí les subí videos, de hecho. Y si no los han visto ahí, chequenlos. Y en México, pues nada, relax, viendo a la familia, amigos. Eh, y me preguntaban del vuelo algunos. ¿Cómo fue el vuelo? Fue por Aero México, Shanghai, México directo y luego fue como 16 horas, está un poquito lejos pero digo, par de películas, leer un rato y te dan a cenar oh. y pues ya llegas eh, pues relativamente rápido, digo y de regreso fue México-Tijuana, Tijuana-Shanghai fueron como 3-4 horas ahí en Tijuana y bueno, supone que hace ese, hace ese tránsito de Tijuana porque como ahí está el aeropuerto con doble digamos, salida a México y Estados Unidos entonces creo que hay mucha como que demanda por este tipo de, de, de vuelos porque sales ahí, ahí directo al aeropuerto a San Diego creo no lo he intentado pero sé que es lo que hay y bueno nada pues ya aquí de regreso en Shanghai este, voy a seguir subiendo cosas de la vida en China y a ver cómo nos va ahorita este próximo semestre pinta bastante bien eh, sigo aquí en el trabajo y pues eh, bueno, ya les contaré. Ahorita en octubre, de hecho, tenemos otros, otros cuantos días este, libres. Creo que nos iremos de un hike por aquí, alguna provincia de, de China. Pero bueno, ahí veremos qué tal. Pues, amigos, aquí rápido nada más saludándolos y cualquiera de sus preguntas son bien recibidas. Ah, miren, ahí estamos. Es que me están saludando. Este es el, un barcito que a veces venimos. Bueno, ahí después se los presento. Bueno, pues nada, saludos a todos y nos vemos a la próxima. Chao, chao.